parquecimiento y el Estado Lara serán los anfitriones del primer festival de tributo Lara 2015 Se darán cita solo las mejores bandas tributos de la región Metallica, Chapter 5, Iron Maiden, Drake Rock Band, Ilegales, Ilegítimos y ACDC Híbridos. Sábado 29 de agosto. A partir de las 3 de la tarde. Granja de eventos El Rústico. Vía Parque Nacional Terepaim. Presentación especial. Diosas del Rock. Sábado 29 de agosto. A partir de las 3 de la tarde. Adquiere dos entradas ya en El Búnker del Este. Lazos Rock Café. Only You Rock and Bar. Otro Rockers y Forever Now. Primer festival de tributo. Lara 2015. Será irrepetible. Será irrepetible.